¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy En el vídeo de hoy vamos a ver qué podemos sacar con 10 pavos en Keydrop, chavales eh, Recordad utilizar mi código eduRG eh, para, para tener un 10% de bono de depósito Aquí podéis poner eduRG con 2 d's y a mí no me deja porque es... Mmm, no puedo poner mi código y nada, vamos a ver qué vamos a sacar con estos 10 pavitos bien ricos Y yo lo que recomiendo, vale, lo que recomiendo son batallas Porque las batallas eh, pagan, pagan y bastante Las cajas al fin y al cabo están hechas para que pierdas Pero las batallas están muy tope, así os lo digo Así que nada, vamos a, vamos a crear una batalla Que recordad que han metido cajitas nuevas Vamos a meter eh, una de estas para probar a ver qué tal. Y le vamos a meter a ver qué cómo van, ¿no? Porque por lo que he visto, eh, no van nada mal. Así que nada, a ver qué, a ver qué sale. Bueno, profit. Profit y bastante. ¿eh? 251, no está nada mal, chavales. Hemos sacado casi el doble. Acabo de grabar antes un... Eh, tú gradeas y yo pago con el patata y ha salido una mierda, literalmente eh, ha perdido 7 batallas. Y nada, por lo visto la suerte la tengo yo y no él. Así que vamos a intentar a ver si sacamos un dólar de esta batallita de la Roque Raccoon. Porque la Roque Raccoon de 4 personas te puede llegar a sacar un paguito, ¿eh? si no... Varias veces en las cajas gratuitas que te dan por las batallas gratuitas por los tickets. Te puedes llegar a sacar un euro y mira este Se la ha sacado. O sea, es lo que os digo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh. Batallas de. Vamos a abrir. No sé. Vamos a darle una de. 260 murres que, ¿no? Vamos a meterle otra de esta. A ver qué tal. Es. Yo es que ya os digo: las, ca las, las cajas nuevas que meten al principio. En plan, cuando sacan una caja nueva y es la de un euro y pico, siempre está muy top. Y más en las batallas, porque si las abren las cajas al final, no rentan mucho, rentan más batallas. Y a ver qué sale. Ojo otra vez, profe, chavales. Increíble. Increíble. O sea, estamos hoy a tope y a tope. ¿eh? A ver. Nos metemos en esta... No, es que no, en tantas personas... Y está, y está... En qué momento. Bueno, vamos a meternos en... Alguna rica gaya, así chula. Que no sea muy cara. Bof, es que está muy risky en realidad. Vamos, vamos a meternos una. A ver qué tal va, ¿vale? Porque... Te puedes llegar a sacar 5 pavos o 6, si no me equivoco. Y tenéis un 5% de probabilidad de sacarlo. Es muy risky, no lo recomiendo. Y vamos para más seguro. Ahí está. Por lo menos nos la llevamos, ¿no? Sí, sí, sí, nos la llevamos. De que sí, de que sí, de que sí. No, vaya, se la llevado el macaco. Bueno, no pasa nada porque por ahora llevamos profit. Vamos a meternos a esta. Vaya, nos la han colado. Vamos a agregarla a nosotros. Así se nos meten antes. Vamos a ver qué sacamos, chavales. Venga, va, por favor. Y otra vez profit, aunque perdemos, porque hemos perdido, hemos palmado 50 céntimos. Pero bueno, por lo menos hemos ganado, porque podría haber salido peor. Así que no me quejo tampoco, porque las otras dos me, me han sacado profit. ¿Qué le daría yo? Otra vez más batallas de esa. Oh, yo le, voy a meterle una vista. Beast. beast de cuatro personas. A ver qué tal va Porque la Abyss también pega petardazos, eh Pega petardazos y, y te voy a llegar a pegar el petardazo ese de la AK Que vale 20 y pico pavos Creo que era, no 30. Si no me equivoco Que, bof No está nada mal <risa> Si te toca Sales muy Muy, muy en profit, eh <risa> Bueno, chavales He ya esperando un rato Y... Como no suene nadie Voy a meterle mucho Bot Lilo que le galle siempre palma con este bot y con el tom. Venga, va. Eh, a, ver si, a ver qué sale. Uh, esta pepe esta pep hizo un rey tan reira que te salga, eh. ¡Ojo! Y creo que salgo Profit. Si sale Factorinio, no. Hemos casi, ¿eh? Casi, por nada. Bueno. La Vortex. La Vortex está muy top, ¿eh? también. Y se me han colado, tío. Se me cuelan en todas. O sea, en todas Vamos a meterle esta vista Y se me cuelan Es que es increíble, chavales Como se me cuelan en todas Venga, va, aquí me dejaréis, ¿no? Venga, por fin, menos mal Venga, que me suelte esto, por favor O esto, Está muy doble ¿eh? Ojo, vale me, me ha hecho caso el juego El juego me ha hecho caso Hemos sacado 10 céntimos de profit Pero bueno, <ríe> por lo menos no hemos perdido La lamp también está muy bien se cuela porque, porque Porque Porque me tiene mucho cariño Ya está Ese es el tema, brother Venga, va De tres personitas Strategy A ver qué tal va Estaría muy bien Que me suelte algo bonito Y pierdo pierdo, pierdo Pero es que Escúchame De tres personas Y ha sacado 70 céntimos Nada más Y tres personitas O sea Uf, Cagadita, eh, en realidad Vale, vamos a meterle otra estrategia. Ya os digo, eh, las cajas nuevas, muy chetadas. Las cajas nuevas al principio están chetadísimas. Y si las utilizáis para batalla, ya es lo que os recomiendo. Vamos a ver qué se cuece aquí. Oh, este cuchillo, por favor. Este cuchillo, por favor, lo pido. Y me gana. Y además, por mucho. Venga, creamos otra. <coughs> Ya nos daría para una más solo. Porque mi objetivo de hoy era probar esto que podemos hacer con dispavo. Porque ya lo demás lo voy a retirar. Y nada. Me gana también. Increíble, chavales. Increíble. No me da, ¿eh? No me da, creo. 0,14 creo que vale 0,15. Ahí está. Me cago en todo. Vale, pues vamos a vender algo. Tenemos 5-32 No ha ido muy bien, pero... Bueno, no pasa nada. Vale, vendemos y vamos a cajita de 1.15. Ahí está. A ver si se mete alguien. Ahí está. Por favor, que nos salga profit. Que hemos palmado ya tres seguidas, creo, de esta caja. ¿eh? Y una mierda para mí Pues nada, chavales Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nada eh, Nos vemos en la próxima Recordad que, ten que tenéis en la descripción Mi canal de Twitch Y mi canal de Discord Que en Twitch hago directos todos los días De 6 y media a 7 y media Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós